No, por un No, por un lado aquí Claro que nada, es facilito, esto se llama la nave Félix Siempre que estás en Con pies de plomo yo he caminado Y si me doblo nunca me he De la ave fénix me ha De la ceniza me he levantado Y si presumo lo que he logrado Solo esa a la gente que un día me humilla uh -huh.